Hola, yo soy Sebastián. Y yo soy Julio. Y yo soy José. Nosotros somos la quinta generación de una mosfet y como puedes ver, comenzamos como una campaña de recolección de basura. Después de cinco años nos convertimos en un portal informativo para toda la comunidad universitaria. Y gracias a tus interacciones, opiniones y publicaciones, ahora somos 10.000 en Facebook. Muchas, Muchas gracias. gracias.